una pregunta eh, que recién una, una pregunta que respondí en el Otoc. había preguntas subsecuentes sobre gramática eh, entonces la oración original era esta Moni no quería bañarse ahora está limpio y muy lindo uh, y estas son las fotos que venían las fotos que la persona subió eh, Lo eh, tradujo como Y esto aquí falta el, el, el tiempo pasado. Y también eh, un verbo compuesto aquí. Eh, eh, no quería bañarse, ¿no? Aquí dice en coreano dice no se baña y aquí eh, en la mayoría de los casos se entiende como que la naturaleza intrínseca del, del perro es no bañarse es un poco el problema de que está el castellano con el ser y el estar eso se ve aquí depende de cómo se lea se puede entender así um, entonces eso era un problema con esta parte lo otro es que para los lectores, eh, no es claro qué es Mooney. Es, es un nombre un poco inusual para un perro. Entonces, ese es otro problema. Eh, entonces, um, le agregué esta parte: nuestro perro, Mooney. Nuestro perro, Mooney. Eh, le agregué aquí. aquí el verbo es... Este es el verbo. En pasado. Es el verbo en pasado del, del verbo hata. Hata es infinitivo. Y... Uh, el pasado es heta. Pero le agregué el... Uh, no, no estudié gramática en Corea, entonces me cuesta explicar estas cosas. Pero le agregué lo que corresponde a "hachiman", espero. es pero. Entonces, no quería, pero. Quería. Y haryogo Hachiman es una forma compuesta que es quería hacer. Entonces, harugo hechiman, harugo hechiman es quería um, y le agregamos el an al comienzo para negarlo. An no quería no quería hacer el bañar en este caso está funcionando como sustantivo Um, en el coreano no hay no hay un verbo que es único a bañarse hay que usar el baño como sustantivo y aplicarle el hacer hacer el baño entonces por eso tenemos esto que corresponde a Emoni no no quería hacer el baño pero <risa> esa es la composición de esta, de esta oración de esta frase esta es la segunda parte, vamos a la segunda parte de la oración la segunda parte um, ahora 하지만 no es necesario porque ya está aquí déjame revisar un poco la oración el Hachiman aquí es redundante. Eh, no me di cuenta cuando lo escribí al comienzo. Hachiman está incluido en esta oración. En esta palabra Hachiman. Así que el Hachiman no es necesario. Eh, pero ahora está limpio y muy lindo. Ahora ahora está muy... Ah, Hachiman, esto no es lo que escribí yo, esto es lo que escribió... Tao. Esto es lo que yo escribí. Ah, no, aquí no lo escribí el Hachiman. Okay, perfecto. Um, ahora, uh, la traducción que le puse aquí, Kalkama de no, Aquí le agregué un verbo que se había obviado en el, incluso en la oración original del, del castellano, que es el perro se duchó, que Mouni, Mouni, Mouni se duchó o se bañó. Eh, el hecho de que Moni se haya bañado. Al leer esta oración en español, original, no es tan claro que Moni no quería bañarse, pero está limpio muy lindo. No es, obvio, no es obvio que Moni se haya bañado cuando uno lee esta oración simplemente sin contexto. Pero como tenemos el dibujo aquí, las fotos, las fotos muestran que Moni se bañó. Pero voy a construir una oración Voy a construir una oración Que, que no necesite ver eh, el La foto Para entender que el demonio se bañó Así que le agregué El verbo chita. <coughs> chita Es eh, bañar Lavarse Lavar Y con Anika, Adiós, Filan. Chico es eh, ahora que se bañó. Ahora que se bañó. Chico Y le agregué Kalkemagie para transmitir el significado limpio. Kalkemagie es un adjetivo. Creo que es un adjetivo, un adverbio, que se usa generalmente cuando uno se limpia o se lava. Y significa que se lavó muy limpiamente. Toma, aquí. Entonces, eso está. No muy y No muy es fácil, ¿no? Y puedo. Uh, a ver, está Chalsengosyo. Um, suena un poco un poco inadecuado en este contexto. Porque Chalsengosil generalmente significa guapo en general se usa para hombre. Ahora, si uno quisiera decir, en general se usa para personas y no para, y no para animales. Ahora, es posible hacer un juego de palabras y, de, y tratar de implicar, bueno, este perro parece un poco persona y también tiene un atractivo varonil. En ese caso se podría usar el salsengyo-seo. Eh... Y ahora en Corea, con, con un poco del, de la abolición del machismo, del patriarcado, hay una tendencia donde la gente trata de experimentar usando salsengyo-seo con las mujeres también. Pero todavía eso es una tendencia nueva. Es una tendencia nueva, a experimental. Un uso experimental de la, de la del idioma. Uh... Entonces usaríamos Yepollo ahora uh, la razón que usamos Ipollo here aquí. Ah. <risa> no, no estoy seguro por qué funciona mejor Hipoll y vamos a buscarlo coreanos que dicen que no hay ninguna diferencia y eh, en lo que respecta al significado no hay diferencia pero si sí hay un hay una diferencia de matiz esa es la diferencia que estoy tratando de buscar y por qué me sale son high native ¿Cómo es que <risas> todas los puestos son de high native Hay una leve diferencia, um, muy leve de matiz. Y en este contexto, uh, por varias razones como de rima, ¿no? rima poética y de imagen, me parece un poco más adecuado usar hipo para explicar por qué. Ahora, y apoyo usar y apoyo aquí eh, no es incorrecto, pero me suena un poco más natural usar y apoyo here, aquí. Hay otros casos en que se usaría y apoyo. Me cuesta explicarlo, pero por las razones que, que, que vimos recién, eh, ya sé que ese guapo es menos adecuado en este caso. Ahora, ¿cuál es el valor infinitivo? A ver, tratemos de analizar esta, esta este verbo. Chita es lavar. Única uh, sería ahora porque como respuesta, no como pregunta. Porque Hace Xnica chisnika, sujeta. Hace x porque se lava. Okay. O puede descomponer más? ¿no? o oh. chetco chetco es después de lavar no, no es después es es después <ríe> Pero hay, un, hay una relación causativa y no una relación temporal. No. no. Es, puede ser después de lavar y también puede ser lavar y. Okay. Entonces co, eh, combinamos Shisunika y Shitko. Es como obtenemos Shikonanika y eso es eh, lo que está aquí abajo, ahora que se bañó. Pero parte, del, parte de la conexión aquí eh, con shikonanika depende también del shichiman que viene aquí, que incluye el hachiman, que incluye el pero. Ese conector influye en la interpretación de este verbo, creo. Aprende gramática oficialmente, entonces todo esto puede que no sea correcto, totalmente correcto, pero así es como explicaría mi, mi oración aquí. Creo que eso es suficiente para explicar esta oración. Yeah.